Para publicar en redes sociales existen dos formas, la pagada y la orgánica. Hoy hablaremos de la orgánica. Me voy a dirigir a mi canal de YouTube, vamos a dar un clic, donde tengo los videos, voy a activar este que está aquí, clic en editar. <coughs> Dentro del mismo voy a copiar con un clic aquí en el enlace, me voy a mi fanpage, voy a escribir una publicación y voy a poner control B, dos veces enter, se carga la previsualización de YouTube, me voy aquí a este archivo de texto que ya está previamente seleccionado voy a copiar esto que está aquí en bloque y voy a pegar todo esto que está aquí, ¿qué es lo que tiene? la dirección del video la acción para que se suscriban a mi canal de YouTube a Facebook y a mi Instagram esta parte la dejo ahí para que se haga viral, para que la gente comparta deje su opinión y acá abajo vienen los hashtags voy a copiar todo esto con clic y arrastrar seleccionar en bloque, copiar ahora voy a compartir espero unos segundos para que se pueda compartir de manera directa dentro de mi fanpage entonces, una vez compartido me voy aquí a cambiar de usuario voy a poner Henry Pineda voy a compartir y automáticamente lo voy a compartir dentro de mi muro ok, control B publicar me voy a mi cuenta de Linkedin, voy a hacer exactamente lo mismo, control B esperamos unos segundos que se nos cargue la previsualización que la tenemos ya justamente ahí y damos clic en publicar lo que te recomiendo es que publiques de una a cuatro veces por día, porque ese contenido se va a indexar en Google. Para que veas cómo va tu crecimiento en redes sociales, te recomiendo en Google abrir una pestaña en incógnito, es decir, shift Control n vas a digitalizar por ejemplo google.com, para qué te sirve el incógnito, el incógnito no guarda cookies, no guarda historiales y es como que si recién estarías entrando por primera vez en tu navegador, es decir te permite investigar para ver cómo va ese SEO, cómo van esas publicaciones, por lo que yo me voy a buscar y voy a poner por ejemplo Henry Pineda, voy a dar clic en enter, aquí estoy yo primero, primero, segundo, aquí vuelvo a aparecer otra vez, otra vez vuelvo a aparecer, otra vez vuelvo a aparecer, otra vez en fotos y prácticamente la primera página es mía dentro del buscador de Google. Eso es lo que tienes que hacer, publicaciones con contenido SEO y publicar de una, dos, tres y cuatro veces diarias en todas tus redes sociales. Te invito a suscribirte a este canal, activa la campanita y te espero en el siguiente video.